Señores, seguimos con más informaciones aquí en los Osobrosos Ustedes disfrutando de ese talento franco Corizano. Vamos a hacer un, un peque una pequeña pausa ahí. Es que en San Francisco de Macorís se está haciendo música que está conectando a la gente. Se está haciendo dembow, como es, se está. Moviéndose el movimiento urbano que estaba apagado. Ahora hay colores. Aquí hay canciones que están sonando en Cibago entero y parte de Santo Domingo. Una de esas canciones es Ridefi Slayer con Dinero for Life. Mi vida, mi vida es de Hollywood. Tengo mi historia que en Netflix. s una Está sonando hasta en la luna y Kililin. Hay que decirlo, aunque sea de nosotros, sí. está sonando de sí, sí. están haciendo música buena. ¿Usted entiende? Sí, sí, sí. Está sonando este muchacho, Gerald G, está, está haciendo música buena, más el perro, sí. con... Me están volviendo locrio, colores, están haciendo colores, lo que se necesitaba aquí, Gerald G está produciendo también, ahí están los tingoleros, Jason y Luis con la tingola. ¿Y qué es lo que tú quieres que te dé? Tingola. ¿Qué es lo que tú quieres que te dé? Tingola. ¿No entiendes? Eso era lo que necesitaba aquí, en San Francisco, porque hay demasiado talento. Todos son buenos. Todos. Entonces, ahora, atención los empresarios. Atención los empresarios. Usted quería ya, usted baila con la gente de Santo Domingo y de otros países, Internacional, ahora se está haciendo colores aquí en San Francisco. Atención, los empresarios, para su boda. Atención, empresarios, para su cumpleaños, para la fiesta de la empresa. ¿Eh? Elija la cartelera de estos muchachos y dé la oportunidad de cantar, de que ellos canten su música, porque están, los colores ya, ya se están metiendo. Claro, para abrirle, los dueños de discoteca. ¿Eh? para que le abran a los artistas grandes, le den esa oportunidad, porque somos de aquí, franco macorizano, están sonando los campos, es eh, más, señores, pero cuando yo, que no soy artista, que yo hago las canciones de hobby, que no soy rapero, ¿me entiendes? Cuando fuimos a Santiago, y, y, y la persona, saludando a uno y tirándose fotos, eso es un logro, y estos muchachos están haciendo eh, canciones buenas, ¿Tú ¿No entiendes? Entonces, de, vamos a apoyar ahora, todo el mundo apoyando. Aquí hay personas mayores que les gustan la canción de los dembow. Vamos a apoyar a todos esos muchachos. Y son todos. Aquí hay, aquí hay un, un 80% de los que cantan dembow que son buenos. quiere calidad para una boda? busca que hizo la voz? Tiene calidad. ¿Te entiende? Estos muchachos que cantan que rapean bien, son raperos. Hay muchos. Entonces, vamos a darle la oportunidad a ellos. Quise hacer ese paréntesis, porque ya está bueno, te están pidiendo colores, ya los colores están. Y ahora, vamos a apoyar a todo el mundo. Claro. También, aparte de cantantes, aquí hay promotores, ahí están los reyes mundiales, que se encargan, hay DJs, DJ que apoyan sin darle un pez Ahí está el tártaro, DJ el tártaro. Ahí está Freeze Class. Ahí está, eh, escúchame lo que me vaya. DJ Inoa. Hay mucho DJ, todos son buenos. Claro, ahí están los videos musicales. Ah, Christopher Blanco, ahí está el que hace películas. Ale Bonilla. Y X de X Multimedia. Ahí hay mucha gente. De Casinema. Ahí hay muchos muchachos que componen eso. Mani Media. Mani Media. No, pero, sí, pero es de, no, de aquí. Si yo me saco un palo y le llamo a Mani Media, ven, vamos a hacer video. Ale Bonilla, ven. Entonces debemos apoyar. Claro. todos los muchachos. También, Damano es matando gente. Por, venga, por Espérate, Damano en Rabo Chivo matan gente, en Rabo Chivo hay que canta también. Ahí está Mr. Dionis que salió de nuevo. Una leyenda, respeto y cariño, Mr. Dionis de la vieja escuela, está haciendo dembow, ahí está el Capacito, ahí está Nef Urbano, ahí están todos los muchachos, entonces vamos a darle apoyo que están haciendo música, están invirtiendo en su carrera. ¿No entiendes? Entonces, se está escuchando, ya ustedes querían que hicieran otra cosa, ya ahí, ahí está. Vamos a esto. Señores, el nuevo...